Comisión encabezada por grupos sociales y deportivos de la comunidad La Yagüiza se presentaron al Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Procedieron este miércoles a entregar a las autoridades al agricultor Ángel Salazar, este último quien habría tenido conflicto con un supuesto antisocial conocido como Ramón Herrera, que resultó herido en el hecho. Nosotros vinimos en apoyo a Ángel Salazar, un agricultor,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 ...al delincuente. ¿En eh, qué circunstancia? Eh, una, eh, discusión? una discusión, eh, siempre él se está en la... ...pero no se sabe por qué fue la discusión... ...yo no estaba, si no es... Eh, el, ...el arma del fuego no era de él... Según lo, que, ...según lo que tengo entendido... ...entonces nosotros, la comunidad de la Yagüiza... ...la comunidad de los cacao, de los algodones... ...estamos aquí en representación... Eh, eh, ...presentando a lo que es... ...el señor Ángel Salazar, un hombre bueno, un agricultor... ...un hombre de trabajo. Para NTN, su noticiero regional... ...Joan... Paulino